Al día. Com, nos encontramos en los exteriores de la Casa Judicial del Cantón Quevedo donde eh, se acaba de desarrollar la audiencia sobre el caso de José Muñoz o más conocido como Pepito un, eh, un caso que se dio ya hace dos años en un local de embutidos en el, en el Cantón Quevedo donde personas habían ingresado a robar y pues producto de esto pues salió una persona eh, fallecida que sería un joven de 25 años de con 70 de discapacidad en estos momentos nos encontramos con el abogado defensor de quienes eh, dos de dos personas dos jóvenes que habían sido implicadas en este caso y que ahora pues se les está eh, se les ha declarado pues inocentes no de que no tienen nada que ver buen día abogado Coméntenos cómo se dio el caso buenas tardes a toda la ciudadanía quevedeña del país y del mundo que ...observan este prestigioso medio digital. El caso se dio el 8 de marzo del 2021 eh, en los exteriores o en la parte externa del Estadio 7 de Octubre... ...donde existía un local de embutidos llamado San José... ...donde fue aprendido una persona posterior por parte de servidores policiales... ...y a raíz de la investigación esta persona manifestó que quienes supuestamente habían disparado... ...eran dos personas con un alias. Durante el desarrollo de la audiencia, que duró aproximadamente 15 días, eh, Fiscalía no pudo quebrantar el principio constitucional de inocencia de Maquilón Giler Néstor Fabián y del de señor eh, Calderón Joel. Por estos motivos, el Tribunal de Garantías Penales, con sede en esta ciudad de Quevedo, el día de hoy acaba de ratificar el estado de inocencia de ellos y se levantan todas y cada una de las medidas cautelares que habían pesado en su contra. Esto es lo que le podría informar, hasta allí, si usted tiene alguna pregunta, con gusto le... ¿Cómo, ¿Cómo se los vinculó a ellos eh, en este caso de, bueno, de este robo? Bueno, de acuerdo a un parte policial, manifestaban que la persona que fue aprendida en supuesto delito flagrante había mencionado a dos alias, y de acuerdo a la investigación de la DINASEP, estos dos alias eran el señor Maquilón Giler y el señor eh, Calderón, perdón, eh, Joel, ¿sí?, eh, pero más sin embargo, durante la etapa de instrucción fiscal, que duró aproximadamente 90 días, la fiscalía no tuvo ningún elemento. Muy a pesar de aquello, el juez dictó auto de llamamiento a juicio y hoy en la etapa de juicio, donde en verdad se van a valorar todas y cada una de las pruebas, el tribunal tuvo la certeza de que tanto Maquilón como el otro procesado, Joel, se les ratificaba el estado de inocencia ya que no tenían ninguna participación en el hecho materia de investigación. ¿Los defendidos estaban eh, en esos momentos de, de investigación? ¿Estaban eh, detenidos o cómo, cómo estaban en esos momentos? Eh, los dos chicos estaban con medidas cautelares ya que el juez que abocó conocimiento en primera instancia, muy acertadamente les dispuso medidas cautelares ya que ellos se presentaron a colaborar en toda la etapa de instrucción fiscal y en todas y cada una de las instancias que la justicia los llamó. Bueno, hubo otra persona, esta sí, en este caso sí fue sentenciada, ¿no? Sí, el otro procesado, lamentablemente, la persona que está privada de la libertad, eh, fue sentenciada a una pena de 26 años. Pero entiendo yo que la defensa, el otro colega que patrocinaba la defensa, presentará a todos y cada uno de los recursos que en derecho se cree asistido. Entonces, Bueno, sus defendidos ya se ratificó la inocencia y van a continuar, imagino, haciendo sus vidas. Y... Claro, eh, se demuestra una vez más de que la justicia prima, y decimos que la justicia prima ya que no se pudo quebrantar ese principio constitucional de inocencia. Hoy en la actualidad estos dos chicos van a reinsertarse a sus labores cotidianas, ya que no tienen nada que deberle a la sociedad. Han estado presentes en todas y cada una de las etapas judiciales y nuevamente el tribunal muy acertadamente eh, ratifica el estado de inocencia de ellos. Gracias, bueno, estas fueron las declaraciones del abogado Galo Llanes, quien es uno de los, bueno, de oh. quienes defendió a dos de los implicados del caso Pepito, como se lo conoce, José Muñoz, un joven de 25 años que falleció tras el robo de un local de embutidos en aquí en el Cantón Quevedo hace un año, hace un año, aclaro fue hace un año, y bueno... Amiga, ¿usted es de los sentenciados, de, de familiar de la, de la persona que fue sentenciada. Sí, muy buenas tardes, señores. Sí, yo soy la hermana del joven que acaban de sentenciar injustamente. Él es mi hermano, tenían todas las pruebas, todas las pruebas. En, ahí en mi casa, en la Viva Alfaro, 25 Aba, se encuentra una cámara del Estado, señores, se encuentra una cámara del Estado. Esa cámara se caita todo, se caita todo, se caita clarito donde él se ve que estaba con su novia ahí. En el momento, en, el, en los minutos donde estaban haciéndole el hecho a ese chico, a ese niño inocente. No entiendo, hasta ahorita no entiendo por qué me lo sentencian a mi hermano si teníamos las pruebas suficientes. No entiendo, ¿quién me ayuda a entender esto? Ay. Ayudó a atender de esto, mi años? me lo sentenciaron 26 años. Sentenciaron a mi hermano y que lo que hicieron esta gente se burlaron, se burlaron como si que estaban jugando un campeonato. Están vinieron aquí a la casa judicial a jugar un campeonato donde vieron que mi hermano lo sentenciaron y salieron alegres saltando en una pata, como si que eso bien es paz. Eso vinieron a pedir paz. Esta gente, ¿Ah? esta gente vinieron a pedir paz así, saltando en una pata. Esta gente, no sé cómo se cree, le gritan a mi hermano que era un asesino, tenían las pruebas y todo, esta gente no... ¿Tu hermano no estaba en ese momento en el local de Embutidos? ¿No había ingresado? ¿No? ¿Por cómo lo vincularon a él? Él, él estaba ahí, se encontraba en la cancha con su novia y, y él se fue, estaba ahí un rato y luego se fue... Se fueron para abajo y llegaron los señores policías, los detuvieron en, San, en el puente sur, debajo del puente, donde a él me lo golpearon y todo. Y lo cogieron con la ropa que él cargaba cuando estaba en la, en la cámara con la novia, con la misma ropa lo cogieron a él. No entiendo los señores, fuese si lo cogieron con el pantalón, con la camisa, con... El, la ropa que ellos hicieron, el hecho no sé, por qué le dijeron así a mi hermano, por qué me sentenciaron a mi hermano ¿Por qué, ¿Qué van el... a hacer ustedes ahora como familiares, van a seguir apelando que hay alguna instancia superior que ustedes van a dirigir? Él es mi hermano él es mi hermano de sangre y si me toca escarbar con mi propia mano en este cemento yo lo voy a escarbar porque él es mi hermano, es mi vida, es mi sangre y ni esa gente, y ni esto fue se me van a arrancar a mi hermano. Gracias, señores. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras de una de familiar de, del sentenciado de hoy por el caso de Pepito, un joven de 25 años con 70% de discapacidad que fue asesinado durante un robo en un local de embutidos en el Cantón Quevedo hace un año, como le estaba diciendo, aclaró un poco esa, esa información, fue hace un año que ocurrió este robo y este robo pues salió una persona con discapacidad lamentablemente baleada y bueno, posteriormente fue confirmada su muerte en el hospital y hoy pues ya se realizó la última audiencia donde eh, habían tres implicados, dos de ellos pues fueron eh, fue ratificada su inocencia y otra persona pues, fue, fue sentenciada a 26 años. Es la información, amigos, que tenemos a esta hora, un caso que ha generado pues, mucha conmoción en su tiempo, en su momento, y ahora eh, ya las autoridades judiciales pues, han dado su veredicto a, aquí en la Casa Judicial de Quevedo. Y bueno, los familiares pues, se encontraban aquí con pancartas, se encontraban... Eh, ellos pidiendo justicia ya hace mucho tiempo y hoy se declaró eh, la sentencia, el fallo en contra de una persona que estaba implicada. Así que, bueno, es la información que tenemos a esta hora. Van a apelar, al parecer, los, las personas familiares del sentenciado pues no se encuentran conforme con el fallo del juez y van a seguir adelante con, esta, con, este, bueno, con este caso, ¿no? el caso Pepito como se lo conoce. O también José Muñoz, que era un joven de 25 años con 70% de discapacidad, que fue asesinado en, bueno, en ese local de Embutidos, donde él se encontraba, eh, él se encontraba colaborando, colaborando a, los profesio a las personas que estaban allí, ¿no? a, los, a los colaboradores de ese negocio. Desde la Casa Judicial, amigos del Cantón Quevedo, estamos informando esta novedad. así que les invitamos a compartir la información y a generar sus comentarios sobre este caso, cuál es la opinión que ustedes tienen. Y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.